Ahora es donde tenías que ponerte el capa negra, o sea, abrigo sí, negro. Si, sí, weón es al lado, weón. Y aquí está el boss. Weón un perro. Voy a saltar el cerco. Me estás matando. No hago ruido, no hago ruido aquí está el boss Voy a dejar ese perrito ahí porque molesta el que llegue Está, está en blanco el, la pista Así que Y el boss Necesito una chita sí Si lo puedo contar solo Avisa si si viene Vení, vení te enseño cómo respetar a tus mayores Repite, Oh, erró, le erró <ríe> ah, Dios mío Aquí tengo, aquí tengo Más fuego Perfecto Se queme, se que se queme Pero mate Va a tener que salir Está blanquito todavía Vamos, vamos Acá te voy a ayudar. ¿no? Ya me falta poquito. No, no, no. Ah, estoy mano. listo, estoy listo, estoy listo. Estoy listito, estoy listito. Avísame si viene gente. ¡Hay gente! Si lo escuché, avísame. Mátalo rápido, mátalo rápido. Sí, bueno, es que estoy desamudándome. rojísima no deben estar deben estar más o menos ese radio pero de toda la casa ¿cachai? pueden estar por cualquier lado pero porque parte es sí, el tema hacia aquel lado si sí, si sí. si es la incógnita por acá por acá por acá voy headshot Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, No sé dónde está su compi. Este entró por esta ventana. Pues no sé si está abierta la puerta. Ese es el tema. Es el tema. Cuidado, cuidado. Que puede estar. El... Mira, aquí está el chiquillo. ¡Netflix! ¡Netflix ha obtenido el premio! ¡Oh, güey! ¡Qué nombre más épico! ¡Taca, taca, taca, taca! Está por fuera Este ganchito, pero no está aquí, está el otro lo está como por acá, mira Por aquí podemos incluso darle ¿Queréis lutear al otro para, para quemarlo? Ya, dale, Déjala ponerlo Ya, mira, está, está protegido, ¿eh? aquí Ya, yo cubro aquí dale. Bueno, no. Ya, pero no, me, no tengo fuego, a ¿eh? ver que tú podías tener fuego todo el fuego lo terminé ocupando con el boss a ponerle presión porque está cachado Estamos con certina pero no sé dónde ponerla. No. Pero está por acá atrás. Le va a costar mucho llegar a donde nosotros. Y sí, está aquí abajo todavía está, está justo bajito Creo que más cabrón ¿eh? Sí, solamente está él Aquí. Los otros se fueron. Como vale. lo dice la costumbre. Te cagaste. <ríe> no, te no, cagaste no, solo. Qué no, no, mal. ¿eh? De Escucho un perro aquí, weón. Bueno. Llegó gente. Ah, no, el mismo, pero se fue. Por acá. No, no, no, es que por acá se puede entrar. ¡Le mató el perro! <risa> ¡Uy! Casi muero. Ah, ¡Casi me muero por el perro, weón! Ya te levanto, te levanto. ¡Oh, weón! Pero sí, mal el perro la la Sí, sí, sí, sí, yo vi, yo vi al perro y dije: tengo, tengo una esquinita de oportunidad. Le voy a curar el toque, weón. su madre! Yeah. Nice. pero es la típica pues termináis bailando la la cómo que se llama esto la, un chamamé con los tipos voy a llevar este mocin para después desveliarlo y qué otra cosa más no la borgin lo va a dejar sí sí sí si sí. lo dudabas lo dudabas De Nate Panning, que te dije, este es un saco Panning que tenía esta arma. Dos, porque este te viene con 3 perks, pero con la, con la que te da el juego, ¿no? Ah, sí, pues. Hoy tenemos, okay. que, tenemos que ir por Lumber. <risa> Lo mataste, pues. <po>. Easy <risa> dead. A ese tenéis que apuntarle como la, a donde termina la lonja a Donde termina la lonja, ahí, ahí tenéis que empezar a disparar Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Acá, acá, acá, acá. Oh. Muerto no tenía otro acá con... Colmado, Colmado. No tengo bala, weón, no tengo bala. Te va, te va, te va. Tiene cron ¿Quién tiene cron Voy a tratar de robar el arma otra vez. No veo nada. Por acá. Muerto. ¿Mena? Weon, es sí. mi día weon sí, bueno, sí, bueno. <ríe> mi puto día weon bueno. Ya, let's go Nos vamos bueno. a poner a farmear como un desgraciado Estaba sin pala, oh, ¿no? este, le di, este le di en el pecho y murió weon O fue Hecho, no sé Pero yo creo que fue Fue en el pecho weon. Porque no vi que le haya dado en la cabeza ¿O tiré de una bueno. Si, sí, era la, la Romero La Romero. Un bolletazo, sí. Para nada, no va a visto la nada. No Campeando vez. la extracción, pues wey. A ver parte de la Ah, pues lo pusiste a hablar por el juego por si te estaban espectando. Qué tóxico, weón. Después te baneas. No, no, no, ¿por qué? No, no, no, ¿qué pasó? Es que hablaste qué? por el juego, pues, po, hablaste por el juego y cuando hablé por el juego.. Si el tipo te está espectando, ¿te escucha? No, no me hablé. Hablé por el juego. Sí, hablaste por el juego. Justo cuando dijiste, es que va encima malo el culé. Ah, no, no, no. <risa> Estoy Oh, no, no. Oye, pero... Bueno, buen, buen carreo. Yo no tenía ni una bala, así que lo mataste por solito. Ni siquiera le pegué una, así que estaba en full vida. Padre y ¿Cuántos? ¿Cuántas kills? ¿Cuatro? No, sí. tres, porque la otra fue del perrito. Ah, pero si sí, igual, ¿vale? o esa debería haber contado como muerte tú y así. De hecho, le iba a pegar la bala y te lo mató el, o sea, el perro Yo dejé que, que a lo matara el perro, güey, yo dejé que lo matara el perro güey. Porque igual, pues, si el, el, el otro se estaba desangrando, no, tirar una bala y a desperdiciarla, Y hubiera tenido que recuperarme, ¿cachai? Y después no le hubiera podido tirar las dos balas al perro Yo a ese perro le perdoné la vida en el portón, güey Voy a dejar ese perrito ahí ¿Para qué molesta el que llegue? Yo dije, este perro va a molestar después, y claro. Po.